Siempre al final vamos a dejar la musiquita de fondo, ahora vamos a regresar a nuestro panel de edición al normal date cuenta que aquí estamos con señalando el, esta área de trabajo voy a dar clic en la tienda invertida para que puedas ver exactamente qué es lo que vamos a hacer aquí voy a quitar el mute que está acá abajo y esta es la musiquita de fondo Muy bien le he presionado la barra espaciadora eh, aquí hay uno interesante y está hecho a propósito y normalmente siempre se trabaja esto así y es lo siguiente mira puedes hacer lo siguiente Play otra vez tilde invertida ahora nos damos cuenta que nuestra producción está durando un minuto con 47 segundos y tres fotogramas es decir nosotros deberíamos editar este audio en adobe audition y darle este tiempo o esta cantidad de tiempo la verdad cuando tengo tiempo, me gusta hacer esto. Pero como no tengo tiempo y a veces estamos muy apurados, yo te recomiendo hacer lo siguiente. Vamos aquí. Hacemos un pequeño zoom sobre la línea de tiempo. Otra vez tilde invertida. Damos un clic acá. Y quiero que veas esto que está aquí. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta es la línea de, del audio que está en canal izquierdo y canal derecho. Aquí está. Si ¿sí ves, arriba es left. O izquierdo y derecho. Y si haces esto, clic y arrastras hacia abajo, mira cómo vas bajando los decibelios. Más o menos en unos 10 decibelios, lo vamos a dejar ahí o cerca de 11. Suma hacia atrás. Ahora quitamos el mute de mi voz. Y vamos a comparar si esta musiquita de fondo efectivamente no genera competencia con mi voz. Vamos a presionar la barra espaciadora. Solamente 7 de las demás de de 20.000 especies de abeja producen miedo. Todavía está un poquitito elevado, por lo que vamos otra vez a hacerlo un poco más abajo, clic y arrastrar hacia abajo. Digamos que estaba en 11, 13, digamos que está por ahí otra vez barra espaciadora. Además, las producen... Perfecto, está muy bien la musiquita de fondo. Voy a poner un, otra vez la tilde invertida para que veas lo siguiente. Quiero que te fijes muy bien en la barra que está aquí, que es la misma barra que aparece en Adobe Audition, pero en la parte sí. inferior. Una abeja. muy bien, ahora viene la parte por así decirlo, más chévere ¿por qué más chévere? porque entre clip y clip existen estos vacíos estos espacios negros, que están puestos a propósito, y lo que vamos a hacer nosotros es generar justamente aquí, donde no hay mi voz, le vamos a alzar el volumen, ¿cómo lo vamos a hacer? realmente es bastante sencillo vamos a hacer un poquito poquito de zoom por ahí perfecto entonces a esta altura donde termina mi voz que es más o menos por aquí y la línea de tiempo donde está la música de fondo vas a presionar control clic sobre la línea de tiempo para aumentar ese fotograma mira control clic otra vez control clic y control clic entonces la idea es pues esto está muy largo lo voy a mover por acá ok entonces y lo voy a mover esto por aquí viene la viene eh, eh, avanzando la cabeza lectora, viene avanzando, viene avanzando, y de repente aquí, trum, vamos a alzar, tiene que estar en 0 decibelios, 1.808 menos 1 menos 6, ahí, entonces eso significa que cuando yo deje de hablar, el volumen se va a subir automáticamente, vamos a comprobarlo presionando la barra espaciadora, está un poquito forzado, la verdad yo no lo haría tanto hacia el cero. Sino que yo lo dejaría, por ejemplo, en sí, puede ser unos menos 3, menos 4, bueno, en este caso, pero ya te tocaría probar a ti en tu proyecto final en el que estés haciendo ya de manera profesional y lo quieras lanzar a redes sociales. Voy a, a moverme un poquitito hasta el final de la línea de tiempo, porque obviamente estos espacios negros que están aquí los voy a editar una vez que para el video, pero me voy aquí a la parte final, a la parte final y con esto prácticamente estaremos terminando la parte del audio, otra vez tilde invertida, zoom aquí, para irme ya la parte final del video y zoom acá también para agrandar un poco más la línea de tiempo, aquí esto está hecho a propósito, no para cortar esto la tecla C en el teclado, damos un clic, la tecla B pequeña, damos un clic y mandamos esto para el olvido, vamos a agrandar un poquitito más esto que está acá y lo que está aquí no te olvides puedes presionar control clic para generar un fotograma clic control clic otro más y lo vas a bajar a cero entonces esto te garantiza que cuando termine de reproducirse toda la multimedia automáticamente se va a fundir el audio vamos a presionar la barra espaciadora perfecto, así nos estaría quedando nuestra producción, ahora habría que decirle un poquitito más de detalles la verdad no me gustó este remate lo, no lo siento muy profesional, voy a poner control Z, control Z, o si quieres borrarlo, simplemente lo seleccionas y con delete, lo mandas para el olvido podrías hacer esto, mira podrías alargar un poquitito más la línea de tiempo alargar un poquitito más el video si es que se puede alargar bueno aquí ya no nos va a dejar qué pena eh, podemos poner un video al final tranquilamente y la idea es generar no un punto aquí un punto acá y bajamos totalmente el audio con esto tranquilamente termina mi voz y el audio termina de fundirse en cero y ahí sí nos quedaría muchísimo mejor esta presentación multimedia